Hola chicos del canal, estamos en un nuevo video porque se me antojo, bueno acá estamos con Rider el drogadicto de mierda. Hola chicos soy Reader, estoy con el gordo de Smoke, bueno lo que haremos es que este gordo no me deja grabar un puto video gordo de mierda. A mierda deja de pegarme gordo de mierda. Yo te pego porque eres un drogadicto a las drogas. Bueno me voy por aquí y ya Adiós pendejos a digo digo suscriptores del canal adiós chao suscríbete like y activa la campanita